Confianza plena. Yo sé que tú te preguntas qué es eso de confianza plena, cómo hago para confiar en mí, cómo mmm, refuerzo la energía y la potencia de mi autoestima. Mira, la fuerza interior que tienes en la mente funciona plenamente solo cuando confías en ti. La forma de confiar en ti es sigue tu instinto más tus valores más tus creencias, las tuyas. Permite equivocarte. Cáete, vuélvete a levantar, cáete, vuélvete a levantar. No pasa nada, estamos en este mundo para aprender. Hay personas que realizan una carrera universitaria con 60 y con 70 años. ¿Y eso por qué te crees que es? ¿Para buscar trabajo? No, es para hallar la felicidad. Así que cree en ti en primer lugar, en segundo, en tercero y siempre cree en ti. Esa es la fórmula de tu extra.